Bueno, buenos días a todos. Y ahora que estamos hablando del tema de educación y, y los colegios de forma sistemática, con la situación que tenemos con esta pandemia, pues tenemos que ir abordando una nueva realidad que se impone y es la que la que nos va a presentar nuestra ley orgánica que se acaba de se, está en, en pleno proceso de, de tramitación. Como decía María, soy el director técnico de la Fundación Aucavi. Eh, bueno, pues para que no, no nos conozcáis, tenéis aquí un poco una referencia de, de quiénes somos y qué hacemos. Tenemos a, a día de hoy tres centros de atención directa, dos colegios de educación especial y un, y un centro de día, así como, como otros servicios. Eh, voy a intentar ajustarme escrupulosamente a, a la hora y, y abordar un poco este tema. Eh, entre los objetivos que se plantea la la, la, UNLOE, la la ley orgánica de modificación de la LOE, eh, los cuatro objetivos prioritarios, encontramos el, el segundo, que es recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, eh, lo cual pues, eh, nos, nos llena de, de, de optimismo y un poco eh, de, de esperanza respecto a, a opciones, posibilidades y, y cambios futuros. ¿no? Eh, si bien es cierto que también esta ley es una ley orgánica, eh, bueno, pues que vuelve a, a formar parte de, de, la, de la dinámica eh, de política educativa que, que tenemos en España, de, de partido de tenis, de unos gobiernos implementan una legislación, los siguientes la cambian, la modifican y viene a ser una ley orgánica que, como su propio nombre indica, simplemente modifica la anterior ley orgánica, es decir, no. No es una ley orgánica en sí misma estructurada completamente de cero para hacer una, una reforma global, sino simplemente para enmendar la anterior eh, eh, legislación vigente. ¿no? En cualquier caso, ese segundo objetivo de recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, como decía, pues yo creo que es, eh, es eh, eso debe ser un, un buen punto de partida. ¿no? Eh, a día de hoy seguimos teniendo... Más confusión que, que, que objetividad y datos concretos respecto a, a, al desarrollo de esta legislación, puesto que todavía está en, en su trámite parlamentario. ¿no? Eh, cuando concreta eh, sobre este segundo objetivo, eh, vemos que eh, bajo ese epígrafe de recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, encontramos... Distintas, distintos contenidos, y aquí, sin embargo, bueno, pues parece que, que no tantos se refieren a lo que es la realidad de la educación especial o lo que sería el contexto para alumnos con, con TEA. ¿no? Eh, en el primer aspecto, que, el primer contenido que, que refiere al objetivo, el de eh, incorporar los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad, eh, quizá es una de las, de las fuentes de conflicto más, más claras. ¿no? Eh, leyendo el texto es incuestionable, que, que debe ser así, incorporar los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad, y parece sorprendente que hasta esta altura, no, a estas alturas no, no se hubiera tenido en consideración, eh, parece que, que no tenía ningún sentido. Eh, sin embargo, un poco la traducción parece que es, bueno, pues eh, eh, lo que conocemos de, de la convención de derechos de personas con discapacidad de la convención internacional de derechos de personas con discapacidad de, de naciones unidas que bueno pues continúa siendo eh, polémica su, su interpretación eh, según las distintas eh, orientaciones ¿no? eh, por otro lado aprender a aprender sin dejar nadie atrás como eje transversal del sistema es sin duda lo que venimos reclamando de las personas que trabajamos con, con alumnos con TEA en el sistema de forma eh, continuada, ¿no? por la especificidad de esos perfiles, por esas paradojas que se dan a nivel de rendimiento y de capacidades. Bueno, pues con, lamentablemente con frecuencia podemos ver a personas que, que con una capacidad cognitiva eh, más que suficiente para sacar una carga curricular, por una falta de apoyos y de recursos, no tenemos eh, una respuesta ajustada en, en el sistema. ¿no? El refuerzo del carácter educativo y compensador de la educación infantil de 0 a 3 años eh, es especialmente interesante cuando hablamos de, de la población con TEA. Eh, ya tenemos distintos modelos de intervención que han contrastado su validez y eh, su relevancia de cara a una mejora del pronóstico, como es el, el modelo de Ember, etcétera, etcétera. Eh, que, bueno, pues si esto correlacionase con, con un desarrollo de la atención temprana y que se incluyese y se generalizase ese tipo de intervención, pues sería especialmente interesante. Eh, pero bueno, pues como os decía, de todo el resto de contenidos, pues se va perdiendo un poco eh, esa orientación hacia lo que sería el impacto para el, el alumnado con TEA. La compensividad eh, personalizada... Eh, realmente sería interesante poder eh, tener algún desarrollo más sobre ese concepto eh, si lo tomamos de forma aislada y, y demás pues puede ser interesante pero la interpretabilidad que deja es, es muy grande y sin embargo la concreción que viene eh, después, la diversificación curricular, ciclos formativos de grado básico que conducen a título de eso bueno, la diversificación curricular lleva con nosotros ya mucho tiempo sí es cierto que esa modificación en los grados básicos de, de de ciclos formativos es, eh, es interesante, pero el impacto real pues es, es pequeño. Y bueno, el resto de, de las cuestiones son más de eh, una cuestión de base social, social-política, que, que tiene bastante menos impacto en lo que sería eh, nuestro, nuestro alumnado, ¿no? Eh, otro ámbito que, que esta propuesta legislativa eh, intensifica o, o, o remarca como un rasgo muy característico es el incremento de la autonomía de los centros eh, y la mejora de la profesionalidad docente para la mejora de resultados. ¿no? En este sentido, es curioso porque si hacemos una analogía a lo que son a día de hoy los colegios de educación especial específicos para alumnos con TEA, Vemos que el, la mayor parte de las medidas que se plantean para esa mejora eh, en el rendimiento de los centros y en la profesionalidad docente son realidades que ya están desarrollándose desde hace muchos años en los centros específicos para alumnos con eh, autismo. Autonomía pedagógica para innovar y mejorar contenidos, metodologías, organización de equipos y espacios es la esencia de la educación especial, especialmente en los, en los centros eh, específicos para alumnos con TEA. Eh, por definición, los colegios específicos para alumnos con TEA son centros innovadores. También lo han tenido que ser por obligación. Es decir, la falta de eh, estructuras, recursos y respuestas ha hecho que tengamos que eh, desarrollar esa, esa autonomía pedagógica hasta el extremo, eh, abordando eh, metodologías que por otro lado pues, bueno, pues tienen una complejidad de implementación importante, como es el trabajo en la comunidad, el trabajo en entornos naturales, etcétera, etc. Eh, los planes de mejora de los centros, a partir de evaluaciones y diagnósticos, eh, es paradójico porque gran parte de los colegios de educación especial, específicos para, para, para alumnos con TEA, tienen sistemas de calidad implementados que pueden estar certificados o no, aunque, sin embargo, eh, aunque ha, ha venido siendo una demanda eh, habitual del colectivo, no, no hemos tenido ningún tipo de evaluación externa. Así como en la modalidad ordinaria existen las distintas eh, evaluaciones periódicas eh, en las que se establece ese eh, ranking de centros y de calidades y de rendimientos de los alumnos, sin embargo, la educación especial, ese tipo de cosas, no se ha hecho institucionalmente ni de forma externa, aunque sí con mucha frecuencia se ha hecho eh, a nivel interno. ¿no? El refuerzo de la vinculación comunitaria de los centros con el entorno es prácticamente la, la definición de los, de los centros específicos para alumnos con TEA. Son, por definición, centros abiertos a la comunidad, porque no pueden ser de otra forma, al entender toda su intervención, eh, de forma eh, natural y generalizada en contextos significativos. De tal forma que mm, nuestros centros participan de la comunidad y la comunidad participa de nosotros en una doble vía de, de entendimiento de forma continuada. ¿no? Eh, el, el, el apoyo a los alumnos que tienen más necesidades es una evidencia dentro de nuestros centros porque el, el, el volumen de apoyos y la concreción de los apoyos ajustándonos a las capacidades, realidades y necesidades de los alumnos es la definición de, de las propuestas de objetivos que se plantean con, con los alumnos en los colegios específicos. Pero no solo eso, sino que además pues, eh, de forma funcional... Eh, los centros específicos llevan constituyéndose en centros de referencia eh, prácticamente desde su existencia a distintos niveles, como centros formadores de profesionales a través de convenios con instituciones formativas, eh, como con sus propios desarrollos eh, formativos eh, teórico-prácticos centrados en la realidad y en la eh, actualidad de la investigación, como antes habéis podido eh, ver en las, en las dos anteriores ponencias. Eh, bueno, es eh, es un, una realidad que es inherente la, la necesidad de ese eh, ajuste con la investigación y con el, con el trabajo y que al final pues eso, nos, nos constituye en, en un elemento eh, de respuesta al, al contexto. ¿no? La participación de todo el núcleo educativo, ¿no? el claustro, el consejo escolar, la selección del director, no, en toda la vida de los centros, eh, lo cierto es que son centros extremadamente participativos, en general son centros con una dotación de personal eh, muy importante, no, no toda cubierta por la, por la dotación de la Consejería de Educación, pero, pero bueno, siempre las titularidades complementan lo que necesite. Y suelen ser necesidades importantes. Y estamos hablando de que eh, ese volumen de profesionales multidisciplinar, con distintas orientaciones, bagajes, capacidades y formaciones, pues realmente se constituyen en equipos eh, muy potentes, eh, con un nivel de participación en la gestión de los centros, y no solo de los centros, sino de las propias entidades que, que son titulares de, de los centros, muy relevantes, ¿no? Lo cual es interesante en el sentido de que, bueno, pues todo esto que se plantea como una novedad y un cambio y una mejora del sistema, pues podemos ver que en los colegios específicos para personas con TEA paradójicamente lleva siendo una realidad desde hace eh, un tiempo importante. ¿no? Dentro de lo que es la, la LOMLOE, eh, aquellos que hayáis podido seguir un poco las noticias o, estéis, o hayáis podido ver el... el lo que son la, la propuesta legislativa, eh, seguro que conocéis que el aspecto más controvertido y complejo que plantea es la disposición adicional, cuarta, eh, que plantea eso, la, la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Aquí surgen, eh, con esta disposición adicional, eh, distintas cuestiones. Eh, la primera es que bueno, se pues establece un plazo eh, cerrado y explícito de 10 años para que, eh, de acuerdo con la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, eh, los centros ordinarios atiendan al eh, alumnado con discapacidad. Eh, la primera duda que surge a partir de esta disposición adicional es que las realidades necesidades de las distintas discapacidades son absolutamente diferentes. Las dificultades de acceso que puede tener una persona, con un alumno con movilidad reducida, con una discapacidad sensorial, como puede ser una discapacidad visual o auditiva, eh, no correlacionan con las dificultades y necesidades que pueden tener alumnado que tenga una discapacidad cognitiva, además de otro tipo de trastornos. Ahí, por supuesto, tendríamos al alumnado con TEA, tendríamos al alumnado con discapacidad intelectual, podríamos tener al alumnado con trastornos de específicos del lenguaje y un papel que se nos olvida con frecuencia dentro de, de este eh, segmento de, de población, sería el eh, alumnado con graves problemas de, de conducta eh, de otra índole, ¿no? además de la población con enfermedad mental. Mm, la especificidad de necesidades, de adaptaciones y de ajustes de cada una de estas dificultades para estos alumnos eh, hacen difícil la concreción de un plan tan absolutamente vago y genérico como es que en 10 años eh, los centros ordinarios cuenten con los recursos para poder atender en mejores condiciones alumnado con discapacidad. Por otro lado, eh, a día de hoy, de la absoluta mayoría de la población eh, escolar con discapacidad está siendo atendida en centros ordinarios. Entonces, bueno, pues sorprende y da un poco de miedo el hecho de que no se cuenten con los recursos necesarios y a lo mejor lo que se debería hacer es fomentar esa provisión de recursos, eh, pero no esperar 10 años, sino hacerlo de forma inmediata. ¿no? Eh, la segunda parte de la disposición adicional cuarta... Eh, habla de un poco el papel que jugarán los centros de educación especial dentro de, de esta evolución ¿no? eh, en la escolarización de, de los alumnos. Por un lado, eh, plantea que además de escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada, se desempeña una función de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Aquí es donde vienen un poco eh, las confusiones, como suele ser habitual en, los, en las propuestas legislativas, las disposiciones adicionales eh, son disposiciones adicionales porque no entran dentro del articulado ordinario de, del desarrollo legislativo y eh, bueno, pues tienen un, un mensaje suficientemente eh, genérico como para dar margen de interpretabilidad eh, a, a los objetivos o las, las acciones que se plantean. ¿no? Pensando en los alumnos con, con TEA, hay dos cuestiones que son muy relevantes. Lo primero es que esta, establecer esa diferenciación entre que los, todos los alumnos de educación especial serán atendidos en la educación ordinaria, salvo aquellos que requieren una atención muy especializada, que sí que permanecerán en centros de educación especial, eh, parece un poco extraño. Es decir, si la mayoría de los alumnos que a día de hoy están escolarizados con discapacidad, están ya en la ordinaria y es un porcentaje eh, bastante minoritario el que está en, en la modalidad especial. Eh, esta disposición adicional parece que no, no aporta nada nuevo. ¿no? Está muy bien que se reconozca la función de referencia y apoyo por los centros ordinarios en los colegios de educación especial eh, específicos, puesto que es una realidad que lleva siendo eh, vigente de eh, bastantes años. Eh, la cuestión es por qué se explícita para luego no tener una respuesta a nivel de dotación eh, presupuestaria. ¿no? Ahí es donde surge la duda de qué es lo que está, se está planteando. Por otro lado, ese cambio eh, y esa especificidad, especificidad de eh, la escolarización de los alumnos eh, con necesidades... Eh, o con, que requieren una atención muy especializada, parece que nos recuerda a, a un cambio en el modelo de atención eh, a personas con discapacidad. ¿no? digamos, Estamos ya, más que instaurado, el modelo de diversidad funcional, donde entendemos que la accesibilidad universal debe ser un principio básico que guíe las acciones, desarrollos y servicios a, en todos los ámbitos, y por supuesto en el educativo, con el diseño universal de aprendizaje también. Eh, el modelo biopsicosocial que, que se fundamentó en, en, en la CID, la Clasificación Internacional de Funcionamiento de Discapacidad y la Salud, que aportó un, un cambio eh, muy sustancial respecto al, al modelo social, pero parece que, que vamos a retomar un modelo todavía más antiguo, que es el médico rehabilitador eh, individual, cuando volvemos a señalar a ese nivel, sin entrar en que ese proceso de discriminación sobre quién requiere una atención muy especializada y qué es una atención muy especializada, eh, sería muy relevante concretar qué entidades eh, van a realizar esos procesos. A día de hoy en la Comunidad de Madrid son los equipos de zona. Eh, dentro de estos equipos pues hay una variabilidad de profesionales, así como un una movilidad de profesionales importante, eh, que no siempre hace que el ajuste sea todo lo ideal en la provisión de respuestas. ¿no? Haciendo un trabajo excepcional en la amplísima mayoría de los casos, sí es cierto que, que esa concreción sería muy relevante. Por otro lado, la concreción de qué es lo que es una atención muy especializada sería muy relevante, porque... Específicamente con alumnos con TEA, se nos da la paradoja de que tenemos con esa, eh, ese desarrollo disarmónico eh, a nivel cognitivo, tenemos a personas con graves dificultades eh, de comunicación e interacción, con una capacidad cognitiva mmm, no solo preservada, sino en algunos casos especialmente destacada, eh, que pueden requerir una atención muy, muy especializada para poder abordar eh, un contexto tan complejo y tan comprometido como es un contexto eh, escolar ordinario, ¿no? con todas sus cargas sensoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre el papel, en principio, esos perfiles con, con esos rendimientos cognitivos aparentemente no son alumnos que requieran una atención muy especializada, aunque paradójicamente pues, sabemos que sí, que dependiendo de la especialización de la atención educativa que reciban esos alumnos. Podemos estar hablando de eh, personas que tengan un fracaso escolar eh, importante o que bueno, pues consigan tener un desarrollo eh, óptimo de, de sus capacidades dentro del sistema educativo. Surgen ahí, en ese sentido, muchas eh, cuestiones eh, que son muy importantes, Especialmente cuando hablamos de lo que nos ocupa, que son los, los alumnos con TEA. Porque no estamos hablando de un trastorno, una discapacidad eh, en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Y esa diferencia es absolutamente fundamental. Eh... Todo esto además lo tenemos que contextualizar en el contexto de competencias transferidas que tenemos en nuestro país, en el que eh, bueno, pues tenemos unas leyes orgánicas que se concretan y se determinan en el ámbito autonómico. Y a día de hoy, funcionalmente, parecen casi 17 sistemas educativos diferentes. Esto es real en cuanto a que eh, los alumnos con TEA reciben una eh, respuesta cualitativa y cuantitativamente diferente en función de las provincias y eh, autonomías donde residan. Así en la Comunidad de Madrid este año se van para el siguiente curso del 2021 se abren 110 nuevas aulas TEA para llegar a un total de 591 aulas TEA que son modalidad ordinaria pero sí específicamente desarrolladas para el alumnado con TEA al margen de la modalidad especial. Pero sin embargo si estamos en la Comunidad Valenciana no existe ese modelo existe el modelo de las aulas CIL y así podemos ir viendo los diferentes modelos en las distintas autonomías que eh, se traducen en una eh, diferenciación en lo que es la provisión de recursos eh, tanto personales como económicos en la atención de este alumnado eh, esto nos genera bastante incertidumbre sobre cómo va a ser esa concreción y en qué se va a traducir el desarrollo de esa disposición adicional cuarta en este contexto tan variado eh, Siempre valoramos que, que el, el marco de las leyes orgánicas tiene que ser amplio, generoso, eh, positivo y, y, y también tener ese ámbito de, de, de, de desarrollo futuro. ¿no? No, no dejarnos anclados en donde estamos, pero el nivel de indefinición que estamos manejando para eh, el segmento de población de, de alumnado con TEA, en esta ocasión empieza a ser... Eh, más complejo de, de gestionar, especialmente cuando consideramos, y está más que instaurado, ese concepto de, de espectro, ¿no? eh, El espectro lumínico es especialmente interesante porque al final, eh, al ojo humano solo tenemos, eh, este es el rango del espectro, aunque el espectro lumínico va es muchísimo más allá. Tenemos el ultravioleta y el infrarrojo y a partir de ahí el, el ámbito del de, de espectro lumínico es muchísimo mayor, aunque para la especie humana solo sea perceptible este rango, ¿no? Yo creo que esta es una realidad que, que a día de hoy se asemeja mucho a la población escolar con TEA. Tenemos a las personas en el espectro del autismo y luego tenemos eh, parte de ese espectro que es más invisible, eh, que cada vez se va identificando mejor, pero que también es importante tener en consideración, especialmente eh, con las, los datos de prevalencia que se manejan con ese 100 absolutamente instaurado a través de, de toda Europa. ¿No? Eh, esto yo creo que es importante para considerar que la reducción de respuestas educativas no parece una línea interesante considerando que la variabilidad de perfiles, necesidades, rendimientos y capacidades en el alumnado con TEA es absolutamente enorme. Este esquema simplemente intenta ilustrar un poco de alguna forma esas diferencias cualitativas, ¿no? en, en estilos. Cuando hablamos del desarrollo de, la, de las capacidades de abstracción, eh, en un desarrollo ordinario pues siempre se parte del objeto real, luego, un poco más de complejidad, tiene una parte o una miniatura de un objeto, una foto real, un dibujo, un pictograma, hasta llegar al texto que sería el máximo. Y es un desarrollo bastante lineal para eh, la población neurotípica. Sin embargo, para la población con TEA, sabemos que ese desarrollo no es en absoluto lineal, y que generalmente hace eh, movimientos más que paradójicos para llegar eh, eh, en este desarrollo. ¿no? Esto, lógicamente, tiene un encaje muy, muy ajustado y muy justo dentro del sistema educativo. Esta nueva ley eh, orgánica aparentemente nos habla eh, de que este esquema, va a tener encaje dentro de este otro esquema. Las dificultades son muy sustanciales. Eh, por otro lado, el hecho de que esa disposición adicional cuarta no tenga un desarrollo económico, eh, pues hace ver que claramente la inversión económica de unos alumnos se va a mover desde unos centros hacia otros centros. Y eso hace pensar que... Eh, Centros específicos para alumnos con TEA eh, van a quedar en un eh, margen casi residual, lo cual pues, no es una buena noticia para un segmento importante de, de la población que tiene esa, esa necesidad. Entender que esos centros y esa modalidad es eh, restrictiva, eh, tiene una falta de conocimiento y de desarrollo importante sobre el trabajo eh, que se lleva a cabo. Estas son las notas de este tercer trimestre de un alumno que fue alumno del colegio Aucabi eh, hasta tercero de primaria. En tercero de primaria se hizo un proceso de escolarización combinada, que como no tiene desarrollo normativo, se hizo en el marco de un proceso de innovación educativa, eh, aceptado por la inspección y por todas las entidades eh, necesarias. ¿no? A día de hoy está estudiando el eh, tercero de la ESO, sin apoyos, sin adaptación curricular y estas son las notas que está eh, sacando eh, este alumno, con una nota media prácticamente de 7. Este alumno no habría llegado a este modelo y a poder desarrollar eh, esta modalidad de escolarización si no hubiera tenido eh, esos cuatro o cinco cursos de trabajo intensivo sobre eh, la especificidad de las dificultades que tenía eh, a nivel de funcionamiento, a nivel de comunicación, a nivel de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto sabemos que esta no es la evolución de la mayoría de las personas con las que trabajamos en el contexto de la modalidad de educación especial, pero sí es cierto que eh, como al principio señalaba respecto a las personas con mayores necesidades que, que destaca la disposición adicional cuarta, este alumno podría o no podría haberse catalogado dentro de esa eh, epígrafe y la experiencia nos ha demostrado, en base a otros alumnos con perfiles similares, que esta experiencia de éxito, en la que va evolucionando dentro de modalidades cada vez menos eh, restrictivas respecto al desarrollo del currículo ordinario eh, para llegar a adoptarlo completamente y sin apoyos eh, pueden fracasar o ser un éxito dependiendo de ese inicio temprano y de esos apoyos eh, que recibe desde ese contexto para concluir os voy a dejar con algunas cuantas pendientes eh, algunas preguntas pendientes la primera es, eh, ¿por qué esta disposición adicional plantea 10 años? Eh, no se ha hecho ninguna evaluación de la modalidad educativa de educación especial. Eh, Cualquier ley orgánica requiere un mínimo de 12 años para valorar su desarrollo. Entonces, eh, ¿ese lapso de tiempo de 10 años eh, o no, no...? Ahí queda. ¿no? Es, es una pregunta abierta. Eh, si esa disposición adicional lo que plantea es atender a las personas con discapacidad en el sistema educativo en las mejores condiciones, eh, es que actualmente no se está haciendo. Y si actualmente no se está haciendo, ¿desde cuándo no se está haciendo? ¿Y por qué ningún gobierno ha actuado ni ha intervenido? Mi experiencia desde luego no es esa. Y hablando de primera mano de lo que es la respuesta educativa desde el contexto de un colegio de educación especial específico para personas con TEA, no es eso en absoluto. Sería interesante saber en base a qué evaluación eh, hay que modificar la línea de respuesta para mejorar las condiciones eh, de los alumnos con, con discapacidad. Por otro lado, como tú antes también señalaba hay que tener en cuenta, todas las necesidades de los alumnos con discapacidad son idénticas, evidentemente no, no lo son. ¿no? Que el sistema vaya a dar cabida a todos los alumnos, salvo aquellos con una discapacidad muy severa, que es en lo que se traduce esa provisión de eh, recursos, eh, deja eso, un margen interesante en el que parece que va a desaparecer la modalidad de educación especial, aunque se crea una modalidad residual que va a estar oculta. Eh, se retoma ese modelo rehabilitador, asistencial, ya superado. La realidad es que esto ya está pasando. Desde hace muchísimos años la modalidad de educación especial es invisible a la administración. A todos los niveles proced de procedimientos administrativos eh, no existe la modalidad. Hay tres modalidades educativas reconocidas, pero en todos los procesos administrativos solo existe la modalidad ordinaria. La combinada nunca ha llegado a tener desarrollo normativo, paradójicamente cosa que esta legislación tampoco habla, eh, y el, el, la educación especial, la modalidad especial, se ha ido retirando para cada vez tener mayor invisibilidad a nivel formal y administrativo. Ya empezaba señalando que los coles de educación especial ya actuamos como centros de referencia y apoyo a centros ordinarios. Eh, si es la presencia de esta intención en el cambio del marco legislativo, es para dotar económicamente estas funciones, la verdad es que será muy bienvenida dentro de un sector que no está reconocido eh, a nivel de recursos como debiera. Eh, por otro lado, también esa heterogeneidad entre los distintos eh, sistemas educativos funcionales en las distintas eh, autonomías eh, deja un margen interesante para saber cómo se puede homogenizar eh, la respuesta educativa que plantea la, esta reforma, eh, así como los recursos para el alumnado con TEA en las distintas eh, regiones de España. ¿no? Por otro lado, la última pregunta con la que os quiero dejar es si es necesario lo, suprimir modalidades educativas, si existe algún tipo de presión social, técnica, formal eh, o, o la investigación eh, ha llegado a la conclusión de que eh, se deben reducir las modalidades educativas y a partir de qué evaluación se ha hecho. O si por lo contrario lo que debe hacerse es incrementar el número de modalidades, posibilidades, opciones y la flexibilidad que ofrece el sistema educativo a eh, el alumnado con TEA. Bueno, pues os dejo aquí. Me he pasado un poquito de mi tiempo. Disculpad. Os dejo aquí en, con estas preguntas. Y... Nada más. Muchas gracias.